Bueno, mi nombre es Ángela Vanessa González Chaverra, soy quipdoceña, eh, ahora vivo acá en Bogotá y me defino como una mujer negra que está en pro de los procesos sociales y de liderazgo en torno a toda nuestra comunidad. Eh, soy bailarina también y percusionista a veces.